La verdad es que este eh, es un gran acuerdo para el país. Pienso que eh, unir el sector privado de, de comunicación con las instituciones del Estado que requerimos un servicio mucho más efectivo, mucho más eficiente eh, de comunicación creo que a da dar un resultado, un muy buen resultado para el país. Todo lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo inspirado en que podamos construir una población que podamos eh, ayudar en estos temas que son tan importantes para nuestra seguridad. El tema de la seguridad ciudadana es el tema de mayor preocupación de los dominicanos. Pienso que ha sido un evento fructífero, provechoso, y que ahora tenemos que traducir todo lo que hemos dicho en acción de manera efectiva. Invitamos al Ministerio de Interior y Policía y a la Educación a que esas campañas que tienen, que debemos arrancar pasando para que la gente tome conciencia,